Esto es lo que el ayuntamiento de esta hermosa ciudad nos presenta, las luces, la Navidad, toda esa familiaridad de estas fechas. Para todos ustedes, nuestro mejor deseo y vamos a verlo. Primines, muchísima cantidad de gente, no sé si es porque es Black Friday o por las luces de Sevilla, una ciudad muy tradicional, donde la gente sale a las calles. Aquí les pido el video, no podré avanzar más allá, pero prometo que lo haré en un próximo video, primos. Hasta pronto, chao.